nace, eh, La verdad es una historia de amor, es como esa perseverancia que tiene el ser que está enamorado De esperar como una, una señal, una respuesta de, de la otra persona Más que nada eso, esa gente que, que espera con una mirada que, que cambie el mundo Creo que es una canción básicamente de eso, de amor, de esperanza De, de que estáis un poquito ciego quizás, algo, esperar algo del otro Yo, Uno siempre espera algo Eh, trabajar con la Daniela es algo que venía ya pensado hace mucho rato Cuando empezamos a grabar canciones y la empezamos a subir a YouTube Y cachamos que igual tenía súper buena acogida Yo dije, hay que empezar a trabajar con la Daniela Aparte me gusta mucho cómo se, se mezclan nuestras voces Siento que combinan súper bien Así que era algo que sí o sí se iba a venir De hecho, estamos grabando más temas Sería ideal que pudiéramos lanzar quizás un EP Unos cinco temitas con la Daniela Aparte creo que ella le, le aporta algo súper fresco a lo que yo estoy haciendo, así que sí o sí se venía. Y esta es como la, el, la bienvenida de la Daniela quizá a mi música. Para mí grabar algo con mi hermana fue algo súper bueno, eh, una, una nueva experiencia agradable, trabajar con la yorka eh, me gusta mucho ya que nos llevamos bien eh, Nuestras voces suenan bonitas juntas eh, Y desde siempre en realidad hemos cantado Ahí en la casa, en la pieza, en pijama eh, Creo que el proyecto que se viene en el 2014 con, con La Yorca eh, Se viene bueno Ya que tenemos ya algunos temitas por ahí preparados eh, ahí aportando cada una, cada una sus ideas Así que estoy súper contenta con lo que se viene o con lo que ya se hizo de algo yo estaba en mi pieza en el computador y llega la yorka y me hice, mira, y dice mira hice esta canción y yo ya me empecé a tocar la canción y me dijo ya le podría hacer una segunda voz ya que siempre soy la encargada de hacer la segunda voz de las canciones y ahí empezamos a sacarla, estuvimos como toda la mañana cantándola y un día la yorka me dijo ya ven a grabar conmigo y ahí salió algo a mí me gusta trabajar con la yorka desde chica eh, que he trabajado con ella y, y no entrete eh, de repente igual como no chocamos en algunas cosas pero como que en, en esto eh, no súper bien o sea igual te le he comentado ya a varias gente que por ejemplo el canción en pijama yo lo siento súper antiguo así ya como que es de otra época y quería Jugar un poquito más con los sintetizadores, jugar un poquito más con sonidos nuevos Aparte el año pasado toda la música que salió estaba un poquito más Más, más prendida, quizás un poquito más, más bailable Quería jugar, quería mezclar y salió algo Así como ver qué, qué, a qué puedo llegar mezclando estos nuevos sonidos Y totalmente, o sea... Es lo que quiero hacer, empezar a hacer ahora, quizás este sonido más, más fresquito Con influencias de todo tipo, o sea... No sé, por ejemplo, eh, el disco de Daspan Punk que salió el año pasado, yo creo que a todos nos no removió un poquito la cabeza de que se puede hacer algo súper orgánico y a la vez súper prendido y, y rico y fresquito Algo va, vamos a subirlo a internet con cierta descarga gratuita. Las personas que estén atentas van a poder tener el, el single ahí en su reproductor favorito. Vamos a tenerlo así un momento hasta ver qué pasa y quizás después se pueda volver a a subir, si no va a estar en Sanclas, va a estar en YouTube, pero vamos a regalar sin descarga para que la gente esté atenta. Mira, yo escucho mucha música, o sea, no tanta como la que quisiera, pero me gusta, por ejemplo, tengo la rutina de escuchar radio, me gusta saber lo que está sonando, así desde todo, desde música romántica hasta rock pesado, me gusta, así pero como... Como que no manejo muchas áreas, pero me influencio, trato de influenciarme por todo. Igual, debo admitir que en mi vida de compositora cambió cuando escuché la discografía completa de los Beatles y caché que ya lo habían hecho todo y que tenéis que basarte un poco en ellos porque son unos maestros. El disco de Cación en Pijama está influenciado por muchas cosas, o sea, no sé, por, por ejemplo, yo cuando más adolescente me gustaba mucho la Shakira, Laris la, la Morris. De pronto la anima Lebrán, Rosalco. Eh, también tiene una influencia media más roquera, metaleras, quizás una época de Vanessa. ¿sí? Lo último que se ha haciendo en Chile a ya me tiene totalmente fascinada y enamorada, así que he tratado de, de rescatar lo que más me gusta para poder aplicarlo a mi música. Mis letras son mea yoístas, yo creo que son súper personales, la mayoría habla de mí o de algo que me pasa. Son bien personales. Tengo muy pocas canciones que hablen de como de algo que está pasando así de un hecho externo a mí eh, por ejemplo en este caso algo igual estoy hablando desde mí así es como es una historia como personal entre comillas la verdad es que las letras simplemente son situaciones que me pasan y yo las trato de, de manifestar no me considero una buena poeta para escribir trato de, de que sean letras simples igual me, me preocupo un poco de la rima y de ocupar palabras que de pronto no ocupo en el diccionario pero eso, son vivencias no he pensado en lanzar un disco nuevo porque igual quisiera tener un poco más de catálogo de, como un repertorio más fresquito y todavía no tengo tanto cuando lanzamos canción en pijama yo tenía 50 canciones del cual hice un colador y ahora no tengo esa cantidad o, o algo similar para poder decir y acá tengo algo para lanzar un producto nuevo como te decía antes quiero lanzar algo chiquitito quizás con la Daniela hacer una mezcla de algo como más y livianito o sea, yo a algo por ejemplo, el tema algo, lo considero como una ensaladita como algo fresquito, livianito fácil de, de digerir y yo creo que eso es lo que voy a estar haciendo durante este 2014 eh, si usted está viendo este video, yo lo invito cordialmente a que descargue esta nueva canción llamada Algo espero que les guste, es algo muy nuevo para mí, estoy un poco nerviosa de, de lo que ustedes puedan opinar o escuchar de la canción. Espero que les guste, se hizo con mucho cariño, lo pasamos súper bien haciendo la canción. Así que no queda más que regalarles algo. de cariño.